del cambio de la situación mundial y con nosotros como vida nosotros no teníamos un punto, no teníamos una partida, como para decir así decirlo y bueno, gracias al logro de él, a la cantidad de operativos que ha traído, al ser insistente y continuar y continuar gestionar y gestionar eh, hoy se puede dar y se puede hacer realidad esta oficina, desde ya agradecida por todos los estinenses y agradecida también por tu presencia que nos no ofrece bueno, en lo particular quería preguntarte sobre la nueva ley previsional ¿Cuándo va a entrar en vigencia y cómo se va a estar dando y a quiénes obviamente eh, afecta? Bueno, en principio contarte que los argentinos y las argentinas, los vecinos de acá de esquina que tengan la edad de jubilarse, eso es 60 años a las mujeres, 65 a los varones, ya están en condiciones de empezar a juntar los papeles, como decimos nosotros en ANSES para iniciar una jubilación. Cuando esté promulgada la ley y reglamentada con el decreto reglamentario del presidente de la nación, ya vamos a poder iniciar el trámite. Pero no queremos que vengan cuando ya esté eso, sino que empiecen a venir ahora, porque, por ejemplo, si hay una mujer que tiene 10 años aportados y tres hijos, nosotros, ustedes saben, en tu caso, por ejemplo, 50 años, sí, 50 años, bueno, pero si esa mujer tiene 60 y tiene tres hijos y 10 años aportados, hay que cargar esos hijos y esas hijas porque cada uno de esos hijos es un año de aportes, para eso nuestras oficinas están preparadas, quiere decir que puede venir con la partida de nacimiento tal vez no la tiene, entonces la tiene que ir a buscar bueno, todo ese caminito que hay que hacer que seguramente nuestro jefe va a estar atento a ir siguiendo los pasos de cada uno de los hombres y mujeres de este lugar que necesitan jubilarse, que antes de esta ley, la ley salió votada el 28 de, de febrero. La verdad que la estábamos esperando porque durante dos meses enteros los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y entonces no teníamos ley, y entonces venían los vecinos a nuestras oficinas y le teníamos que decir, bueno, no te podemos jubilar porque te falta un año, porque te faltan dos o porque te faltan diez años de aporte. Bueno, ahora ya podemos. Podemos iniciar ese trámite, invitamos a todos y a todas a venir a esta oficina oficina, asesorarse, atraer los papeles que faltan y obviamente cuando ya esté firmada la promulgación ya iniciar esa jubilación, que más o menos, para que sepan, estamos tardando 60 días, pero que una vez que la inicias, cuando se liquida esa jubilación, son los dos meses que ya desde que iniciaste tu jubilación te corresponde. Así que, con la jubilación viene el PAMI, ahí hay otro trámite, recién nos saludaba la responsable del PAMI, bueno, con, con el PAMI vienen los medicamentos gratis, o sea que además de tener un ingreso con la jubilación tenés la posibilidad de no gastar tu dinero en medicamentos porque tenés una obra social muy importante, además tenés acceso al crédito. Bueno, lo que significa estar jubilado en la Argentina es estar jubilada, algo que desde el año 2004 es como es ahora, pero que en el medio tuvimos un bache, enero y febrero, porque hay quienes creen que la jubilación no es para todos. Bueno, para nosotros hay que poder, sin regalar nada, porque cada persona que se jubila, que le faltan años de aportes, devuelve todos los meses una cuota para poder saltar esa deuda con el Estado, pero hay que poder hacer que en la Argentina todos vivamos cada vez mejor y nunca peor. Los que quieren que vivamos para atrás, que vayamos empeorando, no son los que, los que nos acompañan. Los que nos acompañan, los vecinos, las vecinas, el pueblo, sabe que una vez que alguien tiene algo, tiene que seguir para adelante y mejorar, nunca retroceder. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros, Agustín, Pitín, eh, senador provincial. La verdad que es un orgullo para, para nosotros los esquinenses que tengamos hoy. Me pongo mal porque la historia mía de, nace a través de todos los beneficios sociales que... Eh, Me emociona mucho porque me acompañó mucho mi... Gracias. Me acompañó mucho mi madre que hoy ya no está con nosotros, conmigo. Seguro del cielo me va a estar ayudando y me está apoyando como siempre. Docente de 40 años, en el barrio San Fernando, un barrio muy populoso donde... Seguramente mucha gente de ahí va a acudir ahora a la oficina que vos nos estás entregando acá y que he luchado mucho tiempo para poder lograr esto. Gracias, Pitín, porque vos nos acercaste a Fernanda y eso hay que reconocerlo. Gracias, Agustín. En realidad. Tengo que agradecer a toda la gente que vino a visitarme, a visitar nuestro pueblo, autoridades eh, provinciales y nacionales, diputados nacionales, provinciales, mi gabinete que está presente, eh, creo que también están bomberos, ya que estamos pasando mucha seca y mucho incendio, en la cual pido un fuerte aplauso a ellos que están apoyando acá la fuerza de seguridad a la gente de la sede de Corrientes a los intendentes que, que nos visitan también algunos que no pudieron venir por, por su tarea cotidiana eh, a muchos, este, a los eh, funcionarios también o funcionarios nacionales y la gente también de la sede de Goya que mucho me ha recibido durante mucho tiempo, Goya, Corrientes, eh, Resistencia, Buenos Aires también estuve, anduve por todos lados, pero siempre por la ciudad esquina y por la gente que más necesita y necesitaba los planes, y necesitaba esta oficina que tanto he luchado por, por conseguirla y hoy Fernanda me lo está haciendo realidad perdoname por mi emoción, pero yo, todo el pueblo de Esquina sabe que yo empecé así y, y he logrado llegar a ser intendente y he sido reelecto y voy a seguir con el pueblo y con todos, sin distinciones de raza, ideología, religión ni nada. Esto es para todos ustedes un logro que, que nos pusimos, que me puse como meta. Porque por acá pasa todo el pueblo de esquina. Pasa todo el pueblo de esquina y sus alrededores, como también en el... un aplauso nuevamente. Y perdón, se les cuento, sí. Per perdón, eh, yo por, por, la, por la emoción me olvidé que están acá presentes eh, los concejales y ellos por unanimidad, tanto el oficialismo como la oposición por unanimidad le dimos como ato al ANSES por 20 años acá eh, a terminar así que por ellos a ellos también le quería darle. no importa el color que sea porque realmente votaron todo votaron la conciencia y sabían que esto es para todos así que perdónenme pero bueno salve gracias a través de la resolución 17 de 2023 y otros expedientes y resoluciones que la preceden, la Administración Nacional informa que tiene entre sus objetivos y lineamientos de gestión para el periodo 2020-2023 el de fomentar el acercamiento del organismo con la comunidad.